No. Ya estoy. ¿Qué decís de que me meta el, el canal de dónde? Pero te voy a hablar con esta gente. Te ves bien en alguna zona. Sí, bueno. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué decís antes? ¿Qué? ¿Eh? ¿Te a la sala de abajo gra... ¿Está mongral ¿Este sí. Graal? ¿En serio? está con Alarne es abajo. Al Al Al Al Al Al Al o sea, te lo digo yo, no, no me crees. Te dicen estos mongolos. Va, muévame con el mongral Que le voy a decir, too easy. mongral Graal, easy. Too easy, bro. Too fucking easy, bro. Who's that? Nah, who's that? Who's that? Who's that? Marky, is this is. for the World Cup. qualified for the World Cup. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> the World Cup. World. Is bro? Is TO to be one, bro? to play! Learn to play bro! <laughs> <laughs> <laughs> you ain't gonna be World no Cup! You ain't gonna be no a <laughs> You ain't gonna be Crying, <laughs> <no one, dude. laughs> crying, We're we're gonna be, we're crying, crying, crying we yes, we we we Still out. crying, oh still crying so bad so bad. So, so, go. Go. so bad, so bad so bad, so bad So bad, so bad So bad, so bad I don't know, I don't know I don't wanna, I don't want it You don't see me, you don't see me Okay, okay But you didn't, You I get, you get the heck bro, I you get the heck bro Easy to go East club, bro. Ease, bro, bro, Ease, is I do ease, bro, you fuck, You're bad, you're bad, you're bad Yo bro, yo bro, chill, piss out bro, Peace out bro You're so bad bro, Peace out bro, Peace out bro You piss out bro, you're 14 bro, you're 14 bro Chill out, chill, out, Yo, out bro! ¡Chil, <risa> bro! No, no, no, no. ¡Chil, bro! ¡Chil, bro! ¡Chil, bro! Chill, bro! va a ¡Chil, bro! bro! ¡Chil, bro! ¡Chil, bro! bro! ¡Eh, Mark, que arrugaste, ¿eh? Sos un cagón. ¿Qué? ¿Eh? de No, no, ya estoy no, lo hago mi no, Ya no, en no, agua, mi no, Que no, estoy en el no, mi no, Yo, no, no, no, no, you okay? hey, no, on, yeah. oh, okay. <risa> <risa> okay. Okay. no, Okay. No, ¿Quieres you, you wanna para mí o algo? ¿Quieres un rake? ¡Común, tú! ¡Común, tú! ¡Común, tú! ¡Común, tú! ¡Común, you wanna tú! ¡Común, tú! ¡Común, tú! tú! tú! tú! moverlo, moverlo aquí arriba. tú! tú! A ver, tú, tú, invitarme, invitarme a alguno que lo tenga al, al niño Ya, yeah, bro, ya, yeah, bro, chill Invitarme a alguno que tenga al niño, invitarme alguno que tenga <laughs> <you are cheating. laughs> In el único torneo que vas y jugas 50 de cada uno! shit. el único que vas, tío! ¡Es el único que It is ¡Es el it que vas, oh, it was Game Yo, ¿Qué, ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has yeah. dicho? ¡Pereira, si te, tú sabes lo que has dicho, gallego de mierda! Pepe, si sos calvo, Pepe, Dios Pero se habla inglés, sí, de la filiposa callados, callaos, callaos, callaos, que no me entero por donde viene la rata, ¿no ves que tiene 14 años? ¿Mongral? Sí <risa> <risa> This shit is going to oh, be you. Don't, don't, oh, re oh, don't replace oh, me okay. Ah, it's gonna be so fun Hey, I have... Wait, wait, wait Que okay, tengo 60 de... Ah, vale, ya me ha bajado I have 16 of, of ping and... I'm going to yeah, wreck you same, same, I'm yeah, yeah, same, same yeah, I have high ping same me, ping Easy, let's go One of those guys, two fucking Easy oh, YouTube video! easy youtube video you easy Oh! <laughs> <coughs>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 es ¡Sí! la batalla de ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! amor. So, A claro. ¿Quieres que no os eh? ahí? Hostia, por ¡Hostia! mal el Si te ganas, por eso. Uh, ya, ¿dónde estás? a ¿Dónde está? Se cayó, King Kong is mi face, I'm leaving I'm coming bitch! Sí, va. Es la línea tú? Market, Marky, ha ganado, se Exactamente, Es YouTube video, YouTube yeah, video. Ya tiene video para YouTube. Mongral? se sale de la part... Claro. Mongo le hace rage porque le parto la cabeza. ¿le has hecho woudou, ¿eh? ¿le? Hostia, puta. <ríe> ¿Quién? ¿Qué? ¿Pero por dónde está preguntando por mí? ¿En Twitter? ¡Callen, callen, callen! ¡Callen, callen! ¡Callen, callen! ¡Callen, crying. crying, crying. <Double> Estoy llorando, still crying. Still crying. So bad, so bad so bad, so bad So, so bad So bad, so bad So bad, so bad I don't know, I don't know I don't wanna, I don't want wanna uh, You don't see me You don't see me, okay, okay But you get I, You get, you get the bro You get the bro Easy to you, bro. ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡Es bro? ¡Es I do blanco! ¡Lo blanco! ¡Lo blanco! bad, you're bad, You're bad You're bad Yo bro, Yo bro Yo peace out bro, blanco! bro blanco! ¡Lo blanco! ¡Lo bro, peace out